Descartó la posibilidad de que se construya un plan de vacunación con la participación de todos los sectores del país, prefiriendo así quemar más personas antes de soltar el mato. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí siempre se los contamos a ustedes como premisa de iniciar con nuestras noticias y como siempre, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar por supuesto la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias y compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nominó a una nueva directora de la DEA y a un jefe de diplomacia antidrogas expulsado por el gobierno dictatorial de Nicolás. Joe Biden nominó este lunes una nueva directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y designó a un diplomático experto en Centroamérica como encargado de la oficina de narcóticos y seguridad en el Departamento de Estado. El presidente de los Estados Unidos eligió como directora de la DEA a Alan Milgram, una ex fiscal general del estado de Nueva Jersey, y como encargado de narcóticos en el Departamento de Estado a Todd Robinson que fue embajador estadounidense en Guatemala y encargado de negocios en Venezuela, de donde fue expulsado por el presidente Nicolás. Cabe recordar que ambos puestos requieren confirmación del Senado, que no ha dado luz verde a ningún nominado para dirigir la DEA desde el gobierno del expresidente Barack Obama, de 2009 a 2017. La agencia del Departamento de Justicia, DEA, que persigue el tráfico de superpacientes dentro y fuera de Estados Unidos, está liderada desde el 2018 de forma interina por UTAN DILO, designado por el gobierno del expresidente Donald Trump. Milgram ha dirigido a lo largo de su carrera como fiscal federal de investigaciones sobre tráfico de personas, tráfico de alucinógenos, barras callejeras, y organizado y corrupción. Entre otros temas, además de ser fiscal general de Nueva Jersey entre 2007 y 2010, así me indicó la Casa Nanga en un comunicado. Milgram en la actualidad es profesora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige su laboratorio de justicia criminal que promueve alternativas al encarcelamiento para personas que sufran de problemas de salud mental o abuso de sustancias. El otro nominado por Biden Robinson como Secretario Adjunto de Estado para Asuntos de Narcóticos Internacionales y de Aplicación de la Ley, es un diplomático de carrera que ya tiene experiencia en esa oficina. Este funcionario habla español y es muy conocido en Latinoamérica porque fue embajador en Guatemala entre 2014 hasta el año 2017. También fue encargado de negocios de la Embajada Estadounidense en Caracas, de donde fue expulsado en mayo de 2018 por Nicolás precisamente. En este entonces Nicolás acusó a Robinson que dirigía la alegación estadounidense de participar en una conspiración militar, económico y político, algo que Washington calificó de falso. Robinson, encargado en Centroamérica en el Departamento de Estado, también ha estado destinado como diplomático a El Salvador, Colombia, Bolivia, la República Dominicana y España, entre otros países. Biden también nominó este lunes a otros ocho funcionarios para reforzar su estrategia y hacer algo parecido, cuando trabajó en el programa de Paz Colombia y en Plan de Desarrollo para Haití y preparó una estrategia proactiva ante la crisis humanitaria y política en Venezuela, según así la Casa Blanca. Por último, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden eligió como director nacional de cibernética al experto de inteligencia Chris Inglis, a Christine Walmart como secretaria del ejército de Estados Unidos, que es una de las ramas uniformadas del Pentágono, y al ex congresista latino Gil Cisneros como subsecretario de defensa para temas de personal y preparación. Pasando a segunda noticia. Y represivo de Nicolás rechazó la oferta del sector privado venezolano de comprar vacunas contra la pandemia. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, desestimó la iniciativa de Fede Cámaras que propuso elaborar un plan para inmunizar a 3 millones de venezolanos. A pesar de la lenta campaña de vacunación que están desarrollando las autoridades chavistas, la represión de Nicolás rechazó el plan de inmunización propuesto días atrás por de Cámaras la principal organización de gremios empresariales de Venezuela. El presidente de la ilegal Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, descartó la posibilidad de que se construya un plan de vacunación con la participación de todos los sectores del país, prefiriendo así que más personas antes de soltar el mato. Según el funcionario chavista, el único ente autorizado, capacitado y legitimado para cumplir con la vacunación contra la pandemia es el Ministerio de Salud. El plan de vacunación nacional fue elaborado por la única autoridad que tiene Venezuela según Rodríguez. La única autoridad legal, legítima, sanitaria que tiene Venezuela es el Ministerio para la Salud del gobierno de Nicolás. Ese plan ya se elaboró y fue llevado a la mesa técnica. De acuerdo a las palabras del presidente de la ilegal eh, Asamblea Nacional Chavista, la declaración del vocero de la represión tiene lugar dos días después de que Nicolás arremetiera contra pedir cámaras al calificarla como un nido de víboras que se presta a los planes conspirativos. La organización que agrupa las principales empresas privadas en el país caribeño a finales de marzo planteó un plan que buscaría en este caso inmunizar a 3 millones de venezolanos en cuatro meses y medio. Para su implementación se requerirían 6 millones de dosis y unas 100 clínicas privadas. El proyecto, que fue presentado por Ricardo Cusano, presidente de la organización, aclaró que la idea era destinar el 20% de la dosis a la población más vulnerable, esto siguiendo las pautas del Ejecutivo Nacional. El resto irían a trabajadores y a sus familiares. También indicó que no se trata de un plan de comercialización, sino que la intención es ayudar a los venezolanos al derecho humano de acceder a las vacunas y que para eso no se necesita ser chavista o tener el cambio de la madre. De manera contradictoria de la negativa expuesta por las autoridades chavistas, el pasado 17 de febrero, el propio Nicolás había expresado que no se oponía a que el sector privado contribuya a mejorar el plan de vacunación contra la pandemia. Podría ser en medio de la batalla contra las sanciones, mal no sería. Así lo afirmó hoy. Según los datos oficiales, al país han llegado 750.000 vacunas, de las cuales 250.000 son de la eh, rusa Sputnik p y 500.000 del país asiático SINFAR. Recordemos que esta vacuna aún se encuentra en la fase de prueba y según Nicolás los estudios van muy bien. Por su parte, el jueves pasado la vicepresidenta venezolana, Daisy Rodríguez, confirmó que el inmunizante se produciría en un laboratorio estatal en Caracas ser pesimista, sino más bien viendo la realidad mundial y pese a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y a la cuestionada gestión de la pandemia, sale el gobierno dictatorial chavista diciendo que espera poder vacunar contra la pandemia el 70% de la población, que serían alrededor de 21 millones de venezolanos, este año con las vacunas de Rusia, el país asiático, Cuba y el mecanismo COVAX que coordina la Organización Mundial de la Salud. Nicolás detalló que anticipó el pago del plan COVAX, el país adquiriría 11.374.400 vacunas contra la pandemia y se realizó con un dinero que fue liberado del secuestro de recursos que, según indicó el represor, le ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Ahora, Nicolás, en una videoconferencia con el director general de la OMS Tedros Aldaun en sus lo siguiente. Sostuvo una muy productiva videoconferencia con el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, la doctora Carissa Etriné, directora de la OEPS y los representantes de la Gavi, con el fin de agilizar la estrategia de las vacunas para nuestro pueblo a través del sistema COVAX. Así lo escribió el represor en sus redes sociales. Sin ser pesimista, sino más bien viendo la realidad mundial y pese a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela,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 Sostuve una muy productiva videoconferencia con el doctor Tedros Anamón, director general de la OMS, la doctora Carissa Etiné, directora de la OEPS y los representantes de la GAVI, con el fin de agilizar la estrategia de las vacunas para nuestro pueblo a través del sistema COVES. Así lo escribió el represor en sus redes sociales. Bueno, amigos, así hemos finalizado nuestras noticias. Como siempre, lo reitero, es un gusto poder compartirlas. Los estamos leyendo atentamente, saludos a todos y no se les olvide suscribirse, compartir el canal, activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de nuestras noticias. Hasta una próxima y chao, chao.